Bueno, de lo que se trata es no solamente de hacer un análisis de cuál es la situación en Europa, que en ese análisis más o menos tanto la izquierda política como la social coincidimos, sino ver qué soluciones podemos dar. Entonces, de lo que se trata es de intentar buscar una serie de puntos comunes, como banca pública, nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, el impago de la deuda, etcétera, para construir una plataforma común y con esa plataforma común trabajar juntos, salir a la calle, pero también intentar conquistar el poder y acceder a los gobiernos. Porque no es suficiente denunciar lo que pasa, sino que tenemos que intentar actuar y dar solución a los temas.